Pues el cobiner es fuerte, eh, lo llevo conociendo muchos años y utilizando muchos años y lo solo usa más en primavera. Y la verdad que siempre ha tenido una respuesta muy, muy bien, sin, no ha habido nunca problemas de, de repilo ni ningún ataque de, de hongos Y entonces la verdad que, que estoy muy, muy satisfecho con su utilización. Ascensa, Farming Your Future.